Chicos, ¿cómo están? <ríe> Tercer video del día de hoy Los voy a subir todos el día de hoy eh, Me enviaron ustedes información de Andrés Sandoval Diciendo, respondiendo Con respecto a las acusaciones que se le hacen eh, Con respecto a su participación en eh, Omega Pro Vamos a ver el, eh, qué fue lo que él respondió Y vamos a comentarlo un poco también por acá Y bueno, me veo en la necesidad de hacer este video público expresando una cantidad de, de situaciones que vienen sucediendo mmm, desde hace unos meses y pues bueno, que definitivamente dejan en claro que nada de lo que estoy haciendo eh, está afectando a la integridad de absolutamente nadie. aunque sí está dejando eh, afectada a muchas personas que están perdiendo su dinero, eso es obvio, eso es obvio. Aunque un pequeño grupo de personas eh, quieran hacerlo ver así, mm, entre esas personas se cuentan eh, algunos y algunas que en un momento fueron entre comillas cercanos o cercanas, y pues que debido ya sea a envidias, eh, rabias, malentendidos, lo que sea, decidieron emprender una cantidad de ataques hacia mí y pues bueno, eh, eh, a dios gracias, siempre puedo salir bien librado porque hay como demostrar que lo que esas personas dicen es completamente falso. Ya sucedió con un tour que estaba haciendo con mi nombre, Andrés Sandoval, y algunas personas en donde se cuentan incluso eh, representantes de alto nivel, eh, que todo se fue dando para que dijeran ante el canal Caracol que yo estaba usando el, el nombre de mi personaje en La Reina del Flow sí, no sé y la si imagen de La Reina del Flow. La verdad no sé si será cierto porque yo no lo llegué a ver. Además, ni siquiera he visto dónde, dónde es que este programa La Reina del Flow ni siquiera lo hizo. Pero yo no puedo asegurar de que él haya eh, utilizado su personaje. La verdad, yo no lo he visto. Si es así, háganmelo saber en los comentarios. Eh, pero sí, él incautó a muchas personas, o metió muchas personas, captó muchas personas a ah, donde la oh, oh, oh, oh, oh. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ah. No, se me olvida que no es YouTube Se me olvida de que no puedo Ah bueno, aquí está, aquí está aquí, aquí. está. Perdón. perdón, perdón Para beneficio propio Pude demostrar que era falso Que eran personas que sencillamente Querían eh... El hecho de que la gente que él metió Debajo de él no ha recibido su dinero Eso no es falso Seguir tratando de destrozar eh, Mi, mi... Mi imagen, mi trayectoria y, bueno, mi persona. Eh, hoy en día se da con un proyecto en el cual tuve un proceso de negocio o canje publicitario por imagen. Eh. Ah, ok, él no perteneció. La vieja confiable, ya saben. Yo no fui parte de Omega Pro, yo no metí gente Omega Pro. Yo solamente, a mí me pagaron por un canje publicitario. Eh, estas personas y otras más se sumaron para inventar que yo estaba trabajando en un proyecto de eh, lavado de activos. Eh. Vamos a ver, vamos a ver. Si lo tomas como que Omega Pro es un lavado de activos, eh, eso sí hay que demostrarlo porque eso nadie lo sabe. Si lo tomas por como que Omega Pro es una estafa, eso es real en este momento. Si no le está cumpliendo a la gente en los plazos, eso lamentablemente es una estafa. Eh, lo de lavado de activos sí está in, eh, intrínseco en muchos casos, pero no hay manera de demostrarlo. Eh, que estaba estafando a una cantidad de personas y que estaba haciendo un sin... Eso, en, en, en esta fecha de hoy, sí es cierto fin, de, de, de, de cosas para afectar a muchas personas. Gracias a Dios pude demostrar que ni estoy haciendo parte de un proyecto de lavado de activos, ni que estoy estafando a nadie. Eh, que mi participación en el proyecto eh, responde básicamente a un proceso Nos de canje publicitario por imagen, el cual ya cumplió su... Esta, esta es la responsabilidad que debería de tener cualquier figura pública a la hora de prestar su nombre. No por dinero, usted va a trabajar para cualquier compañía que le ofrezca eh, aparecer o prestar su servicio de publicidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente, si no se analiza previamente cuál es la compañía a la que usted le va a prestar sus servicios, su imagen y su reputación se pueden ver manchadas. Eh, les doy un ejemplo. Shakira rechazó eh, un contrato millonario para a, aparecer en el Mundial por todo lo que conllevó eh, realizar este Mundial. Hubieron muchos muertos en la construcción de estos estadios y ella no quiso que su imagen se viera eh, afectada. Pero para eso hay que llevar, llegar a un análisis. Si a usted le ofrecen una compañía, claro, le van a pagar muy bien, usted va a tener mucho dinero fácil y rápido, simplemente por mencionarlo, pero aquí es, en esta época, donde se ven las consecuencias de no analizar para quién usted está trabajando. ...su tiempo y con el cual, eh, pues bueno, eh, decidí por el mal manejo de estas personas, pero también por muchas personas que están usando mi imagen para su beneficio propio, de forma abusiva, creando confusión, eh, trampas, traumas y demás... Eh, pues bueno, en fin, yo desde aquí les recomiendo que no sigan usando mi imagen eh, es verdad que estamos en un estado de derecho en donde se puede invertir el dinero donde se quiera eso sí, teniendo claros siempre eh, los pros, los contras y teniendo en cuenta pues, que eh, en cualquier momento todo puede pasar ya ha sucedido incluso con, eh, con proyectos eh, regulados por qué no, con proyectos que no estén regulados así que sí, eso, bueno, eso es yo cierto, quiero pedirle pero vamos a ver en, en menor cantidad si, o sea actualmente la, la, los Ponzi caen como moscas los bancos caen uno cada 10 años ni, estamos hablando a nivel mundial entonces, eh, si decimos que en un mes cayeron 100 estafas Ponzi en, en, en, en un año, en Latinoamérica, se va a la quiebra un banco de cualquier país de Latinoamérica. Entonces, no son números tan... o no es una comparación tan real, por así decirlo. Primero, eh, eh, un favor a la gente que está usando mi imagen para beneficiarse con una cantidad de proyectos en los cuales además no hago parte. Que dejen de usar mi imagen. Eso por un lado. Eh, que hagan su proyecto, el que sea, eh, teniendo en cuenta que, repito, estamos en un eh, estado de derecho, eh, pero pues con sus herramientas, no con mi imagen. Y dos, eh, le quiero pedir nuevamente el favor a estas personas que no hacen más, sino tratar de destruir mi imagen, que en el momento en que quieran atacarme, lo que están logrando también es eh, atacar a mis hijos. No. no, no puede estar diciendo esto, este señor está cayendo muy bajo, está utilizando sus hijos como escudo, no, no, no, esto es muy bajo, esto es muy, muy bajo, está agarrando a sus hijos, los está poniendo así al frente como escudo, esto es muy, muy bajo, vamos a ver qué tiene que decir. Si, eh, si logran... Que gracias a Dios no, no lo han hecho y espero no lo hagan. Si logran cerrarme puertas, logran eh, eh, generar que yo no pueda desarrollar una manutención estable para mis hijos. Así que no me estarían afectando solo a mí, los que me quieran hacer daño a mí, sino también a mis hijos. Y son dos niños de 6 y 5 años. Así que les... Chantaje emocional, qué bajo, no... No. Pido el favor de que dejen su envidia, no. su rabia, o incluso, ¿por qué no, su estupidez, qué va. Eh, en querer atacarme, qué va eh, utilizar a sus hijos para defenderse, qué va, eh, en querer eh, dañarme, eh, inventando una cantidad. Vamos a ver. Y esto es un, un, un mensaje para este señor. No sé si llegará a ver este video o no. El único responsable del bienestar de sus hijos es usted. Si usted está afectando con sus obras pasadas, con lo que usted hizo, está afectando en la actualidad la economía suya y la de sus hijos, el único responsable es usted mismo. ¿Por qué? Por no analizar la compañía en la que usted iba a entrar y la compañía que le pagó a usted. Me imagino que muy bien en su momento, pero no puede echarle la culpa a la gente. El único responsable es usted y yo le recomendaría que se haga cargo de sus acciones, no que le eche la culpa a la gente de que sus hijos no van a tener una man manutención y eso para mí es jurias y calumnias que siempre he podido demostrar eh, que es falso lo que dicen y lo que intentan hacer para dañarme. Esto incluso está pasando en el medio en el que me desenvuelvo, con la gente del medio televisivo, cinematográfico, teatral, en donde prefieren creer versiones en vez de cotejar las otras versiones, en este caso las mías. Con... ¿Sabe, sabe que cómo hubiera quedado mejor parado y cómo hubiera salvado su reputación, señor Andrés? En lugar de usted echarle la culpa a todos los demás, seguir en su postura, fajarse el pantalón, prender la cámara de su celular y decir, gente, sí, me equivoqué, perdón. Creo que hacer este negocio con esta gente no fue lo mejor que pude haber hecho. Me arrepiento de haber hecho esto. Yo también invertí, metí gente, pero no sabía que esto era una estafa y me arrepiento de haber estado en esto y no voy a volver a dar mi cara ni mi nombre a una empresa fraudulenta. De esa manera hubiera podido rescatar un poquito su imagen, pero seguir en este circo, seguir en este show, seguir manteniendo su postura con respecto a una empresa que se sabe actualmente que es una estafa que no le ha pagado a la gran mayoría y que no le va a pagar a, a la gente, otra vez hice algo, esto es totalmente, no sé, no lo está tomando de la mejor manera. Pruebas reales y con una cantidad de cosas para poder decirles la próxima vez que una persona vaya a hablar mal de mí o del que sea, pilas pilas con lo que cree, y más bien trate de escuchar a las otras personas hágase cargo de sus acciones no le eche la culpa a los demás a veces es bueno o a veces es más recomendable bajar, agachar la cabeza y decir, sí, me equivoqué con esta empresa sí, cometí un error, lo siento de verdad, yo también caí en la trampa de esta que no mantener su postura y seguir atacando a la gente. Que lo que hace es, es echarle más carbón a las llamas. Y ver qué es lo que está sucediendo. Pero no cierren puertas. No ataquen. No cierren puertas. Eh, eh, porque sí. Porque les dijeron. Eso no habla bien de ustedes. Que son personas eh, educadas, formadas. Esto porque yo me di cuenta que él perdió varios proyectos por haber prestado su nombre a Omega Pro. Esto es lo que ya les está hablando. Maduras eh, y pues bueno, llenas de un sinfín de capacidades. Entonces, eh, les pido el favor a estas personas que se decidieron a tratar de acabarme a como de lugar, que todo en la vida se devuelve, tarde o temprano, tarde o temprano. Y en la Y eso aplica tanto para el que dice el dicho como para el que lo recibe las cosas no se resuelven con versiones con palabras se resuelven con hechos con actos con pruebas con testimonios y ojalá reales porque me ha tocado desmontar muchas cosas no solo en comisarías de familia sino en fiscalías y en muchas partes con muchas personas que hoy en día me escriben o me llaman o no se comunican conmigo a decirme perdón andrés disculpas es que estas personas son muy convincentes así que bueno Ahí les dejo este video. Eh, Dios los bendiga y las bendiga y cualquier cosa siempre saben que en mis redes estoy para en lo que pueda colaborarles con todo el gusto y amor. Chao. No Hola. <risa> ya me han contado bastante de que le escriben o oh, le responde con groserías o. Oh. Pero gente sí, básicamente. Eh, lo que, lo que a este señor le faltó fue un poquito más de análisis, de estudio sobre la compañía que le estaba ofreciendo dinero y actualmente su postura es defenderse y seguir eh, eh, con, su, con su ideología de que, de que él no es culpable de nada, los culpables son los demás, me atacan, me acusan, pero bueno. Chicos, ese es el video que les tenía para el día de hoy. Chao. Tres videos el día de hoy. Tres videos. Esto es una cosa tremenda. Sí. <ríe> Chao chicos.